Hola, buenos días a todos. Es un placer tenerlos, eh, introducirlos a la simulación de cambio, cambio climático. Es una herramienta muy poderosa para eh, la concientización en cambio climático. Este, vamos a ver, vamos a tratar de que ustedes lo, lo puedan hacer por su cuenta en los lugares donde ustedes tienen acceso a gente que les pueda interesar. Bueno, este es el comienzo de la presentación. Eh, eh, World Climate fue desarrollado en parte por eh, en forma conjunta por eh, eh, Climate Interactive y eh, el MIT. El MIT es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, eh, focalizada en ingeniería y que tiene una cantidad muy grande de premios nobel. Yo no recuerdo exactamente el número, pero creo que son más de 40. Así que y Climate eh, Interactive, que es el logo que vemos acá, es este, un spin-off del MIT que eh, lo que hace es fomentar la realización de estos eventos en todo el mundo. Y lo que fue, el logo que ustedes ven acá arriba a la derecha es la Climate Change Initiative de la Universidad de Massachusetts, y, eh, donde está Julia Crony Varga, que ella hace investigación. Eh, sobre la eficacia y otros eh, temas vinculados a, a estas este, simulaciones. Así que podemos ir a la segunda le, lo, diapositiva. Esta, esta foto es una foto de los representantes de los más de 195 países que ustedes ven en las conferencias de las partes, eh, que son conferencias climáticas que se hacen una vez al año, y yo he participado en algunas, por ejemplo la que se hizo en Bonn y la que se hizo en Polonia el año pasado y la de París del 2015. Y ustedes lo que ven es gente así, una gran cantidad de gente participando, son eventos multitudinarios y el juego lo que replica es, son las negociaciones que se hacen en las Naciones Unidas en este tipo de sobre del cambio climático. Eh, estas simulaciones se han hecho eh, en casi todo el mundo. Eh, se ha hecho en Sudamérica, en América Central, Estados Unidos y Canadá, Europa, eh, en Asia, en China también, la zona de Australia <coughs> y África. De algunas zonas eh, estilo Rusia, que hay eh, pocas simulaciones hechas, eh, pero en general se ha hecho en todo el mundo. Nosotros ahora estamos tratando de cubrir toda Latinoamérica con estas simulaciones, eh, sobre todo en países como Brasil, eh, este, Argentina, México, Colombia, eh, Chile también, a través de la red eh, latinoamericana de eh, dinámica de sistemas, que depende de la sociedad de dinámica de sistemas, de, eh, este, eh, que es una sociedad con la cual se eh, construyó el simulador que está en el centro de esta simulación. Así que es algo multitudinario, hay más de 1.240 simulaciones realizadas, más de 55.000 participantes en 88 países. Es muy interesante y muy bueno poder participar de todo eso. En inglés se llama World Climate Simulation, este, yo lo traduje al castellano como simulación de clima mundial. Si ustedes quieren googlearlo, lo mejor es usar Work Climate Simulation o Work Climate Exercise. Bueno, vamos a ver cómo funciona y cómo pueden ustedes facilitar eh, este, este, este juego que les anticipo que es muy, muy divertido. Este, entonces, una, un evento de estos típicamente dura entre dos horas y tres horas y media yo lo he hecho muchas veces, ahora exige un control muy minucioso del tiempo y realmente estar encima de la gente para que respete los tiempos, si no, no se llega. Si lo haces en, en tres horas y media, el, el estilo es mucho más eh, relajado y se puede este, realmente eh, disfrutar un poco más de la simulación, inclusive incluir muchos más roles. Típicamente en la introducción de 10 minutos se habla sobre el tema del clima en sí, qué es el cambio climático, por qué sucede, algo de la física básica del cambio climático. Luego el facilitador o la facilitadora toma el rol de secretario o secretaria de las Naciones Unidas y eh, le pide a los... Eh, a, digamos, se divide a los participantes del... del Tallera, nosotros lo llamamos así, se, se los divide en grupos. Pueden ser tres grupos, pueden ser seis, pueden ser hasta diez grupos. Cada uno con una agenda distinta y unas instrucciones confidenciales para la negociación. Entonces, el, como les dije, el, el perdón, en la, en la, al, al abrir la conferencia, eh, muchas veces el... el, el facilitador o la facilitadora se puede vestir formalmente y le pide a los delegados de, que están ya divididos en grupos, uh, <coughs> que negocien un acuerdo para resolver el tema del cambio climático. Cada uno lleva una propuesta de compromisos voluntarios y esos compromisos voluntarios, acá en, en, en el punto 4, se ingresan en el simulador c -Route. A mostrar más tarde luego se puede hacer dos o tres rondas más de negociación estas rondas son mucho más eh, emotivas digamos hay mucho más emoción rondando en el juego es muy importante que salgan las emociones vinculadas al cambio climático durante las negociaciones y que la gente se posesione de, de, de los roles que le han tocado bueno, luego de, de las negociaciones de la ronda 2 y 3, eh, llega un momento en el cual se comienza la, el aprendizaje. El, la, la, la, el aprendizaje eh, comienza, es decir, cada uno deja su rol, el facilitador o la facilitadora, y mediante preguntas, este, intenta que la solución eh, al cambio climático para conservar la temperatura media global dentro de los niveles habitables eh, eso es, es, es mucho mejor eh, incentivar a la gente a pensar que darle las, la respuesta es mucho mejor en durante todos estos juegos el criterio más efectivo es que la gente encuentre por sí misma la solución. Y luego se hace, perdón, un debrief o refle perdón, una reflexión final, acá que es larga, en la cual se estimula a que todos eh, manifiesten sus emociones y sus impresiones, en los cuales este, en general se, se pide a la gente que se auto eh, eh, auto presente como, eh, con una emoción pre pre predominante que puede ser, eh, miedo, eh, tristeza u optimismo. Esas son las cuatro emociones principales que ustedes eh, pueden llegar a ver al final de estos de estas actividades. Y es muy importante llegar a las emociones de la gente porque nosotros como seres humanos somos eh, seres emocionales que pensamos. Algunos considera que somos seres racionales que tenemos emociones y, y aparentemente por lo que se ve en la vida diaria somos seres emocionales que pensamos. Entonces, es muy importante que la gente manifieste sus emociones porque según un paper que hemos publicado este, con Juliette ronny y John Sterman y otra gente de, de Climate Interactive, eh, es mucho más efectivo que la gente eh, se emocione que eh, brindarle información, porque la información le entra por un oído y generalmente le sale por el otro y no se hace nada. En cambio, si una persona eh, se emociona frente a lo que está pasando, es muy mucho más probable que pase a la acción. Este, entonces, como les decía, según la cantidad de participantes, eh, se puede dividir eh, el grupo de gente que participa en tres regiones o seis regiones. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cuándo conviene usar tres regiones? Y bueno, eh, tres regiones conviene usarlas cuando son o muy poca gente o mucha, mucha gente. Nosotros el año pasado hicimos una simulación en el tecnológico de Monterrey, eh, en el campus de Puebla, de Los Ángeles, con 150 personas y como había gente ayudándonos, es decir, estaba eh, Roberto, los profesores que trabajan con él, eh, se pudo eh, hacer los 10 grupos, o 9, eh, de la, decir, las 6 reacciones básicas, que son Estados Unidos, la Unión Europea, otros países desarrollados, entre ellos Australia, Japón, etc., y China, India, y el, país, el grupo de países en desarrollo, entre ellos Argentina, Brasil y, este, y demás. Entonces, eh, en, en México lo pudimos hacer con 10 divisiones, 10 grupitos, porque se, se puede agregar también la gente que hace, eh, eh, representa a los ambientalistas o a los lobbies de combustibles fósiles o eh, el, la prensa internacional y hasta algunas veces se puede usar eh, el grupo de ciudades y estados americanos de Estados Unidos que siguen cumpliendo el gobierno eh, formal de Estados Unidos que busca eh, apartarse del acuerdo de en París. ¿sí? Entonces, es como que toda eh, esa negociación hay muchos, muchos eh, bloques que participan. Este, entonces el grupo, tres regiones se recomienda para muy poca gente o mucha gente y eh, seis regiones se recomienda para 20 personas, 30 personas 40 personas, un grupo de ese tamaño porque al haber también mucha gente y muchos roles, eh, lleva más tiempo la negociación, entonces estamos pensando en un evento que puede durar más de tres horas eh, acá hay ejemplos esto es en Alemania, en Bonn, yo estuve acá eh, fíjense que lo, la, los, los representantes de los países pobres o en desarrollo están en el piso. Eso se hace eh, para fomentar la diferencia en cuanto a los bloques de países. Y, por ejemplo, este grupo seguramente debe ser de Estados Unidos o, y este, Europa porque tienen Coca-Cola, comida, etc. Y además tiene una mesa más alta y son menos gente. Esto, muy probablemente, son países como China, la India. Este, ustedes lo pueden ver acá también, ellos están sentados en el piso, ellas, me parece que son todas mujeres, justamente porque están representando a los países en desarrollo, los más pobres de la tierra. Acá lo pueden ver otra vez, sentados, de vuelta en el piso, y acá también. Y la gente que te pertenece, a, representa a los bloques más poderosos, eh, están sentados y con agua o elementos para comer, eso, eso hace que la gente adopte su rol, por más que no conozca nada de los países que, que está representando, con las instrucciones confidenciales, y a un montón de idiomas, hasta en portugués, en español, en inglés, en chino, en alemán, este, y demás, en francés, y demás idiomas. Este, como verán es muy importante este tipo de cosas para que eh, eh, mostrar la diferencia en poder adquisitivo de los países estas son las instrucciones confidenciales a las cuales hago referencia está la bandera del país, el nombre del país para quién está dedicado el documento de qué se trata, los objetivos de negociación, etc y además hay una hay, este, ustedes lo pueden bajar de la página web de Climate Interactive todo esto es de libre acceso. Eh, las, las traducciones al castellano las hemos hecho nosotros, en, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, desde el 2013. Creo que también ha, ha habido otros grupos que han hecho trad traducciones, pero nosotros hemos hecho muchas veces esta traducción. Una vez que cada grupo de, define su. cada uno de estos grupos que están acá define su estrategia de negociación tienen que presentarle al secretario o la secretaria General de Naciones Unidas, que tiene que ver con el cambio climático, un formulario de compromisos voluntarios. Son voluntarios. El nombre de la región, año en el cual hacen pico las emisiones, año que comienza a reducirlas, la tasa anual de reducción de emisiones, el esfuerzo que se hace en prevención de deforestación, el esfuerzo que se hace para tratar árboles, cero significa ningún esfuerzo, 100 significa el máximo esfuerzo posible, de vuelta acá también, cero, no se planta ningún árbol, 100 se plantan la mayor cantidad de árboles posible. Perdón. Por último, en las negociaciones, el último hito que hace cada país al Fondo Verde del Clima. El propósito del Fondo Verde del Clima es cubrir este, eventos climáticos que eh, afecten a determinados países, sobre todo países en desarrollo. Permiso. Por ejemplo, un huracán en Filipinas este, afectó a más de 10.000 personas hace unos años. Bueno, para cubrir este, esos desastres, eh, en parte del dinero se utilizaría para eso. También se usa para hacer esfuerzos de mitigación y de adaptación de los países más vulnerables. Este, este, este fondo verde lo tienen que eh, mayoritariamente aportar los países más ricos, estilo Europa, Estados Unidos, otros países desarrollados. Tal vez pueda colaborar en eh, China o la India, que son países también muy grandes, con una economía muy grande. Este, pero bueno, todo eso es motivo de... El juego es muy divertido, entonces... Como verán, usted, pues, hay un rol, si ustedes si usted son varones pueden representar a Antonio Guterres, Guterres, me parece que es portugués o, o brasileño, y a Patricia Espinosa, eh, si, si son eh, mujeres. Digamos, el rol de, de facilitador o facilitadora este, lo puede realizar cualquier persona. ¿Sí? Y... Lo, lo, lo interesante es que, que la actividad sea divertida y la gente aprenda. Esto este, es un ejemplo, este Florian Kappmeier, un, una persona de Alemania, y este es un juego. Ustedes ven las distintas delegaciones, están jugando. Este, acá vemos de vuelta a la gente que representa a los países más en eh, vía de, de, de desarrollo, más pobres de la tierra, que cada una, este, cada delegación, que deben conocer cuáles son sus intereses, saber lo que tienen que pedir y conocer y pensar en qué cosas pueden aportar. esas es son las consigna que nosotros le damos a, a, a la gente para que eh, se, se imagine su estrategia de negociación. Este, y acá, se, por ejemplo, hay esta persona, es de otra delegación y está eh, conversando con la gente de la Unión Europea sobre objetivos de reducciones de, de emisiones, y esto es parte del proceso de negociación, es muy divertido el juego. Luego de, de terminar una ronda de negociación, se anotan todos los datos del formulario de compromiso en una hoja general, que puede ser este, escrita a mano, lo hemos hecho muchas veces así, también se podría hacer a través de un formulario de Google Docs, este, nosotros lo intentamos, pero todavía no lo... No vean acá es justamente esto, sí, el año de pico de emisiones, el año de comienzo de reducciones, la tasa anual, un porcentaje anual. Es muy importante saber que los valores que se pueden poner acá oscilan entre 1, 2 y 3 por ciento. Eso es porque un cambios mayores en forma sostenida en el tiempo afectarían la economía de estos bloques, según los economistas. Por un producirían un efecto negativo y, y no, no, es eso lo que se produzca, no es eso lo que se busca. Después se, se anotan los esfuerzos de, de cuidado de los bosques y eh, los esfuerzos para reforestar. Ustedes ponen solamente un porcentaje porque el simulador luego calcula exactamente eh, qué impacto tiene sobre el clima. Y, y esto es el tema del dinero. ¿sí? Eh, Ten en cuenta que cuando los americanos hablan de millones son nueve ceros, no son doce ceros como pasa en castellano. Si el, el, la palabra millón en, en castellano, idioma español, es un número con doce ceros. En cambio lo, le, los americanos usan nueve ceros para la palabra millón. Sí, Entonces acá hay un año, acá hay otro año. No sé por qué sale esa pantallita. Bueno, <coughs> vamos a ver este, la, la demo de, de C-Roads. Sea roads es, es, es este simulador. <coughs> Surge como una tesis doctoral de Tom Fideman. Si ustedes la ven, la leen, son más o menos unas 400 hojas. y Las hizo en el MIT con eh, la supervisión de... Eh, Eh, se, ve, eh, se ve acá, eh, este es el simulador, como les digo, fue hecho como una tesis doctoral de Tom Fideman, este, bajo la supervisión de John Sterman, que es este profesor del de MIT, que, eh, con el, que, que es uno de los directores de Climate Interactive. Acá se ponen todos los, los, los datos, que se eh, los compromisos. Por ejemplo, vamos a poner un compromiso que Estados Unidos comienza a frenar las emisiones en 2050. Y por favor, miren lo que pasa con la línea roja. Yo ingreso el dato, el simulador la calcula, y hay una disminución de una décima de grado de la temperatura global. Lo mismo pasaría si China, que es la línea celeste, se frenara sus emisiones, por ejemplo, en 2050. Se, se vuelve horizontal la, la línea. Y, y si, por ejemplo, en otros países desarrollados ponemos 2050, a partir del 2050 la li, línea azul, que ustedes la ven acá, se pone horizontal. Y ahí baja un 10% de la temperatura media global. Ustedes ven la diferencia entre la temperatura que habría eh, en la atmósfera eh, sin ninguna reducción. Sin, un, sin ningún esfuerzo para reducir el cambio climático y acá la línea violeta ustedes ven el resultado de haber introducido estos números pongamos el 2020 para la Unión Europea que son los verdes y no se ve un cambio pero pongamos que Estados Unidos comienza a bajar la, las emisiones al 2% desde 2015 de grado, la temperatura. Acá ven este, cómo queda la curva. Así que es muy interactivo este tipo de, de, de conceptualización. Permite entender muy bien cómo reacciona el clima frente a lo que hacemos en las eh, negociaciones climáticas. Es muy interesante eso. Este, no sé si hay preguntas, pero por ejemplo, hagamos todo el esfuerzo posible para cuidar este, los bosques y, y eh, para sembrar árboles en Estados Unidos y aparentemente no hay cambios. Hagamos lo mismo en China, a ver si hay cambios. Si ustedes pueden curiosear, esto, esta, estas herramientas son eh, disponibles, este, eh, li, libremente disponibles en Internet, en la página de, de Climate Interactive. Bueno, seguimos con la presentación. Este es el profesor John Sterman, este es el simulador que se hizo con el trabajo de Fideman. Este es un, una parte de, de un juego donde esta manta azul representa el mar cubriendo algunas ciudades. Muy, muy vulnerables al aumento del nivel del mar. Mucha gente cree que el nivel del mar Aumenta porque se derriten los hielos, lo cual es cierto. Otro motivo por el cual el nivel del mar aumenta es por la dilatación térmica del agua. Hoy, gran parte de, del calor de la extra que tiene la atmósfera se almacena, va calentando el océano y, y entonces genera este problema de eh, inundación de ciudades costeras. Hay ciudades costeras muy vulnerables en la India, la misma ciudad de Manhattan fue afectada este, hace unos años, se inundó el Ground Zero donde estaban las torres gemelas. Eh, hay un montón de, de ciudades expuestas al aumento del nivel del mar. Y la parte más importante de, de la actividad, como lo dije al principio, <risa> el inglés, el debrief. Eh, la reflexión final necesariamente tiene que estar centrada en la emoción y lo que sintió la gente eh, durante el juego. Entonces es importante que los, los facilitadores o facilitadoras pregunten cómo se sientan, que, que, que la gente explique cómo se siente. Eh, es importante también eh, que el facilitador o la facilitadora conozca realmente lo que pasa con la negociación climática que conozca algo de la física asociada, si es posible. Y es muy importante hacer hincapié en la urgencia del tema y el tamaño de la acción necesaria para reducirlo. Esto es importante, es un tema muy urgente, hay que reducir las emisiones para 2050. Es importante que todos los países colaboren y es una, una intervención de alto impacto el tema del Fondo Verde de Clima para ayudar a los países más necesitados. Además, un tema importante, pero muy importante en todo esto, es el tema de la esperanza. Es decir, no queremos que la gente salga triste o asustada después del taller. Al contrario, eh, lo que queremos es que tenga una energía para la acción, que sienta esperanza, que lo vea como una oportunidad para hacer cosas, sobre todo en ciertos países, las energías renovables generan mucho más trabajo este, limpio que eh, las energías fósiles eh, en su totalidad. Eh, hay teorías de cambio social que están asociadas también a todo lo que usa eh, la experiencia, eh, herramientas para fomentar el cambio de acción climática este, estos cinco puntos son muy importantes y es necesario que cada facilitador y, o facilitadora lo tenga en la cabeza para eh, que la, la gente que participa del evento lo aprenda si ustedes como facilitadores no lo saben menos lo van a saber los participantes entonces esto tiene que tener muy claro y este, saberlo Sí, es un punto, factor crítico de éxito. Hay eh, materiales para los facilitadores, están traducidos al inglés, del inglés al, al español, o al portugués. Eh, hay videos sobre los eventos, hay webinars grabados, este, por lo que sé, se está grabando en español. Este, y... Johnson es la líder del proyecto. Yasmin eh, Sahar está presente, eh, ella eh, habla en español, en castellano, y yo, que soy la tercera persona, eh, que me pueden contactar, acá está mi WhatsApp también, me pueden contactar por correo electrónico o mi WhatsApp. No sé si hay preguntas, vamos a ver este, si hay preguntas, eh, les puedo mostrar información suplementaria mientras hacen las preguntas. En cuanto a la física del cambio climático... Este es un diagrama muy importante. Las, eh, la cantidad de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero que generan el cambio climático están almacenados eh, como una bañadera en la cual hay una canilla, que son las emisiones eh, generalmente de, de la gente que hace eh, de las usinas eléctricas eh, basadas en carbón y hay un drenaje que hasta ahora ha sido básicamente la naturaleza, los árboles. El tema es que las emisiones han aumentado tanto y tan rápido en los últimos 100 años, que el heraje que puede hacer la naturaleza y está subiendo la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, eh, casi aumentando más de un 50%. Este, así que este es un tema grave que... Físicamente lo que ustedes ven, si ustedes son contadores, o oh, esto es una cuenta de mayor, con ¿no? débitos y créditos, eh, si tienen otro tipo de formación, o son profesores, o lo que sea, este, ustedes ven que entender cómo funciona bañadera es algo muy sencillo. Eh, bueno, eh, Yo participé de, de esta investigación, soy el tercer autor de, de esta investigación que, es, que se menciona acá, y lo que se muestra es que las personas recuerdan su experiencia de clima mundial durante mucho tiempo. Es decir, jugar este juego les, trae, les genera un, un, un impacto muy grande. Acá me parece que hay una pregunta. Dice, Eduardo, mil gracias por este webinar. ¿El simulador también es de libre acceso para poder explorarlo? Sí, la respuesta es sí. Todos los materiales son eh, de libre acceso. El simulador es open source. Ustedes pueden estudiar cómo está hecho. Si bajan el, la versión Pro del simulador, creo que ahí pueden ver exactamente cómo las fórmulas que están implícitas en el simulador. Así que la respuesta es sí. Eh, todos los materiales son de, de, de libre acceso y gratuitos. A ver si hay algún otro tema más. Estoy tratando de ver. Eh, en cuanto a saber si hay este, eh, forma de, de ver el modelo de niveles y flujos que está detrás del simulador, la respuesta es sí, están en el paper de Fideman, si tengo eh, que lo podemos compartir, creo que hay un link en la página de Climate Interactive al, al paper de Fideman. a ver si hay algo más Buenos días, muchas gracias, simulador. Eh, esta es una muy buena pregunta, ¿a partir de qué edad este, recomiendan trabajar con los simuladores? En nuestra experiencia nosotros hemos hecho con gente de edad secundaria, de 12, 13, 14, 15 años, con muy buenos resultados, eh, gente de nivel universitario alrededor de 19, 20, 21, 22 años, y este, ya profesionales, de, de 50 años este, o más, eh, doctores, este, eh, PhD, digamos, todos este, han disfrutado mucho de la experiencia. Por ejemplo, nosotros hicimos en la comunidad de Dinámica y Sistemas en Costa Rica, que queda cerca de San José, en, a la juela, en Costa Rica, y ahí este, había gente de, de, de todas las edades, desde gente de. de 58 años como yo, o más grande, o gente joven de 20 y pico de años recién recibida. Así que, y además, este, eh, Drew Jones, que es un, el, uno de los directores de Climate Interactive, ha trabajado con chicos de la primaria. Nosotros tenemos esa inquietud de hacer eh, simulaciones con chicos de, de la primaria para algunos colegios de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a esta pregunta es muy buena. ¿Qué suele ser más difícil de hacer en este tipo de ejercicios? A mi experiencia, lo que más nos cuesta a los facilitadores es eh, el control del tiempo. Porque es muy fácil que si tienes un grupo dividido en 10 eh, delegaciones, que cada delegación tome un 50% más de tiempo. Tú le dices dos minutos y toman tres. Entonces ustedes suman... Y, y son 10 minutos más, 15 minutos más, y después esos, esos minutos este, es muy difícil recuperarlos a medida que se va haciendo la simulación. Por eso eh, la, la, eh, es importante ser estricto con el tiempo, si tienes Para mí eso es lo más complejo. Nunca me ha pasado gente que dudara del cambio climático sin embargo, nosotros usamos un, este, un video en castellano, que es muy divertido, que lo encontró una de las facilitadoras que formamos en la universidad, y este, está en español, es, es, hecho en España, es muy divertido, y cuenta eh, en cinco minutos toda la física del cambio climático y cómo, eh, las principales objeciones que hace la gente. Y eso lo estamos usando en forma regular nosotros con muy buen éxito. Sí, lo más importante es la gestión del tiempo. La otra cosa difícil es invitar a la gente a que venga a los talleres. Si usted tiene la, la fortuna de tener una población cautiva, que, que si usted son profesores de una universidad o un colegio, es muy fácil hacer los, los, los, los talleres porque tienen la, una población cautiva, pero eh, si, no, si no la tienen, de ir a buscar a la gente para que participe en los talleres es, una, es un esfuerzo importante. De hecho yo tengo en la universidad un grupo de, de becarios que hacen sus ayudantías justamente invitando alumnos, porque eh, recién el, este año la universidad decidió que todos los alumnos de primer año e hicieran taller. Eh, que de, este taller. Después, no sé si hay más preguntas. Bom este es de Alex. Muchas gracias, Alex. Alex Alejardo. La pregunta es por qué un, un simulador... Esta es mi opinión. Que si ustedes negocian un acuerdo y no saben y desconocen el impacto que genera sobre el clima, como pasaba hasta la conferencia de... Creo que fue... en un país europeo, del norte, no recuerdo bien, pero fue durante el gobierno de, de Obama, que se, que se comienza en las Naciones Unidas a usar este juego, es como que la gente toma conciencia de que lo que ellos negocian el impacto que tiene sobre la atmósfera y sobre el clima y eso es lo nuevo y eso es lo que te enseña este, muy gracioso ver en Brasil eh, últimamente eh, yo les preguntaba ponía los datos en el simulador y les preguntaba a la gente qué iba a pasar y al principio me decían cosas muy alejadas de lo que iba a pasar pero ah, la temperatura media global entonces, ese es el gran aprendizaje que se produce. El otro aprendizaje son las consecuencias de un aumento de temperatura de 2 o 3 grados. Por ejemplo, para Brasil, que es el país donde yo estuve, significa un aumento de temperatura de 3 grados o más, significa la desertificación del Amazonas y la desertificación de América Central. Entonces, es importante al mostrar los resultados del simulador, Mostrar eh, también eh, las consecuencias eh, en la economía, en el, eh, digamos, la, la, la disponibilidad de agua potable, la disponibilidad de comida, de alimentos, el impacto sobre las eh, ciudades costeras, el impacto sobre la biodiversidad, el impacto sobre el clima en sí, es decir, la, la fuerza de los este, huracanes, etcétera, etcétera, que sucede. A ver, este... no sé qué más este, tienen para preguntar, pero son muy buenas preguntas. Sí, la, la, el tema de la edad, nosotros queremos empezar a trabajar con gente de primaria, serían sesiones de solamente una hora, y hay que saber muy bien qué lenguaje usar para con los chicos, para que los chicos se entiendan, porque son chicos muy chicos. Pero se puede hacer con chicos, chicos. Este, no sé qué hay otras preguntas más. jamín Este es el, lo que ustedes ven en la pantalla. Es este el artículo que se publicó en PLOS One, que se llama Combinando una simulación interactiva con un juego de roles para motivar a una acción climática informada. Y la evidencia. Fíjense, bueno, este, este logo de acá es la universidad mía, esta es la de Alemania, de Florian, este es el profesor Sterman, esta es la Juliette Ronnie Vargas, y este es Climate Interactive. Este, estas son parte de las cosas que se aprenden, por ejemplo, si su motivación para tomar acción climática ha sido afectada por el juego en sí, y verde significa que aumentó mucho. El verde clarito aumentó un poquito. 14 eh, se mantuvo alto. Amarillo se mantuvo bajo. Este, y rojo es. Eh, disminuyó. sí En realidad, este juego, por estos datos, eh, son muy efectivos. Eh, esto también acá, que es un, este. este te atrapa el juego Yo lo, me ha pasado a mí que teníamos tres horas en AIDIS joven, acá AIDIS tiene que ver con el agua, bueno nos invitaron a hacer la simulación y a las nueve cerraban el edificio y la gente se quedaba y no se iba y no se iba y yo digo Mirá, no, no van a poder salir del edificio si no se van ahora y la gente se quedaba igual así que yo me levanté y salí con otro facilitador que estaba conmigo, con Fabián y nos fuimos entonces la gente nos siguió, pero si no nos seguían de la sala. Eh, eh, bueno, se, se entienden los distintos intereses de los distintos países. Eh, uno empieza a tener un impacto emocional sobre lo que sucede. Le voy a decir a los demás sobre lo que me pasó. Quiero aprender más cosas. y además identifique mi rol en el ejercicio, a ver si hay más preguntas bueno, el tema de las encuestas eh, se hace nosotros hacemos en la universidad y en lugares que tenemos tiempo pues, hacer la encuesta lleva tiempo eh, la hacemos antes del taller y tratamos de enviarla vía mail por un formulario de Google y a la, al la le damos un formulario en papel para que lo llenen. Estamos viendo la posibilidad de darles un formulario online para que llenen en su celular. Este, en cuanto a nosotros usamos una encuesta reducida porque las encuestas originales eh, llevan entre 20 y media hora, llevan mucho tiempo y realmente esas se pueden hacer solo con una población ahí más o menos cautiva. cautiva. <coughs> si usted tiene una gente que viene de forma voluntaria, como nosotros hemos hecho durante muchos años, la gente no sé qué no, no dispone de una hora para completar la encuesta pre y la encuesta post. Sin embargo, toda esa información se necesita para hacer el trabajo de investigación que se hizo. Entonces, este, es un trade-off entre eh, poder repetir el, el estudio que se hizo y usar las encuestas para saber si la gente aprendió, tema para pensarlo mucho eso. En general llevan bastante tiempo, pero se hace una, la respuesta es, se hace una este, eh, antes y tras después. Excelente propuesta, el trabajar, bueno, ese es de, yo realmente no puedo abrir muy bien las preguntas y... Hay una pregunta, Eduardo, que está preguntando que si los facilitadores guardan en algún lado sus insights o los testimonios de los que lo hayan hecho. En general, las encuestas son anónimas. Eh, en Estados Unidos es un tema muy conflictivo. Eso no sucede tanto en Argentina, por lo que yo he visto. Pero en Estados Unidos es muy conflictivo el tema. Entonces las, las encuestas son siempre anónimas. Este y se pone eh, una inicial o se puede... y otros dos son letras que, que, que son lo importante es que <coughs> ese código sea el mismo al principio y al final para poder con... para ver cómo cambió el pensamiento de esa persona a lo largo de la experiencia es un análisis longitudinal <coughs> No sé si respondí, Yasmín, las preguntas, si queda alguna que no... Eh, en cuanto a guardar los testimonios, yo nunca filmo cuando la gente habla su, de sus emociones. Me parece eh, un momento muy íntimo del tercer, entonces no filmo nunca. Yo sí tengo muchas filmaciones hechas la gente negociando, eh, este, dividiéndose en grupos, usando el simulador, eso sí, pero no la no parte de la reflexión final, porque me parece que es algo más íntimo, más que hay que tener cuidado en ese momento en cuanto a eh, la... ¿Se registra en forma anónima si es que se está usando una, una encuesta? Y si no, no se registra. Muy buena pregunta. ¿Hay alguna otra más? Bueno, si sí, sí, seguimos con estas que están acá, bueno, las encuestas previas y posteriores en inglés, francés o español están disponibles en este sitio. Eh, Puedo usar un formulario Google Docs o enviarles este, eh, fotos ¿no? impresas de los datos. Eh, se reconoce el, el aporte de cada uno de los centros de estudios y ayuda para mejorar la experiencia educativa. y hay una guía para los facilitadores nuevos, leanla, está traducidos a los distintos idiomas. Nosotros tradujimos la, la guía en, en, en español. Solamente ustedes solos. Ah, es mucho más, más este, reconfortante el trabajo si lo hacen en equipo. Y, eh, nosotros estamos para ayudarlos, es decir, Yasmín, Eli, yo también. Este, me pueden escribir, ustedes tienen mi, mi teléfono, y eh, mi WhatsApp, o mi correo, y me escriben. Y nosotros nos ayudamos. Pueden practicar con amigos. Lo importante de estas actividades es involucrar a los participantes. Yo siempre tomo fotos y las comparto también. Y, y es muy interesante, esto yo lo leí en un libro sobre Office Politics. ¿no? Es decir, cuando tú le pides ayuda a una persona, esa persona se compromete más con vos porque te está ayudando. Y hay parte de, de esa persona que te en voz. Es <coughs> muy importante el punto 6. Este, bueno, si está... ¿Con quién lo harás? ¿En qué lugar? Formatos, si son tres regiones, seis regiones. Yo sugiero que las primeras veces los hagan con tres regiones. De hecho, en Florianópolis las corrimos todos. O tres regiones, en, en, en Brasilia también. Este, si van a entrenar a una persona, yo lo que hago es un día antes, les explico cómo va a ser el evento, cuáles son los temas críticos para, que tienen que tener en, en cuenta, y en general busco a gente que tenga experiencia facilitando o, o enseñando. Y piensen cómo se encaja esto con un trabajo que ustedes tengan. ¿Cómo no se sabe, puede llegar a ayudar laboralmente? A mí me ayuda porque me ayuda en el IVA, este, también soy ambasador de Cámara Interactive, y me ayuda mucho eso. Este, que son anónimos, ¿no? Sabía que estábamos en problemas, pero subestimé drásticamente cuánto se necesitaba hacer. A mí me pasó la primera vez que hice el taller, esto no está escrito acá una chica de unos 18, 19 años me dice, ¿esto que ustedes nos mostraron es cierto? Yo le dije, sí, esto es cierto, esto, esto fue hecho en una universidad muy prestigiosa y validado por este, las Naciones Unidas. Y entonces la, la chica me respondió, ¿Y ¿por qué no me lo dijeron antes? Y a mí me choqueó esa respuesta, de decir como que, ¿cómo puede ser que algo tan importante no se sepa o, o no o no se hable tanto, eh, o no se tenga conciencia de la urgencia de esto. Este año el IPCC lo ha dicho, pero es importante, sigamos leyendo los comentarios. Este ejercicio ha renovado mi motivación para abordar el cambio climático. Es una... Abre los ojos. Clima mundial, o sea, este juego, y la energía mundial. La energía mundial es otro juego más que desarrolló Climate Interactive, que le podemos contar en otra ocasión han consolidado mi comprensión del cambio climático. Aprender en el aula solo puede llegar muy lejos. Eh, aprender en el aula solo puede llegar muy lejos. Y no entiendo bien esa parte. El clima mundial me, me motiva a involucrarme más. Y eso es cierto. Mucha gente se, se involucra más. De este, nuestra universidad hemos ganado un premio de la competencia Climate Collab. De chica, de, una idea de una chica de 19 años que me ayudaba a hacer estos talleres ganó un premio internacional. Realmente nunca pensamos en la universidad que algo así iba a suceder. Así que, este, lo, que lo que apunto es que este, este, esta experiencia educativa es muy transformadora. Y bueno, ejecutivos petroleros, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria y más. Y bueno, y esa es el, un poco la, la propuesta. No sé si hay más preguntas. Yamin, ahí hemos cubierto ya este, creo que todos los grandes temas que teníamos para tratar les agradezco las preguntas eh, el participar esta es la primera vez que hacemos este webinar así que sugerencias nos pueden ayudar a hacerlo mejor en el futuro <coughs> les pido disculpas que estoy medio resfriado pero este, fue muy estresante el viaje a Brasil, un lugar que yo no conocía y, y bueno Parece que no, pero si bien estuve con gente que me ayudó un montón, es como que es otro país distinto y terminé un poquito agotado. Este, así que bueno, no sé si hay más preguntas, Yamil. Mí... Parece que no. <risa> Parece que no. ¿Quieres agregar algo más? Este, y si no, vamos cerrando. Ya, solo que gracias por todo a ustedes y que se necesitan cualquier ayuda que nos escriben a yo, Yasmín o a Eduardo para cualquier cosa. Si están en Argentina pueden participar en los talleres que hacemos en el ITVA. Si están en Brasil hay algunos facilitadores que ya hemos entrenado, que, que pueden ayudar, que pueden, los cuales pueden participar en los Juegos y formarse como facilitadores, cualquiera puede ser facilitador o facilitadora. En Colombia vamos a estar para la, la conferencia de Dinámica y Sistemas del capítulo latinoamericano, en la ciudad de Bogotá, para la Universidad de los Andes, digo, Monterrey este, y en Chile vamos a estar para eh, la conferencia de Cambio Climático, y tenemos pensado hacer actividades como esta, y ustedes lo pueden hacer conmigo si quieren, este, pero la verdad es que la información que está en el site de Climate Interactive es muy completa, es toda, está disponible libremente, la pueden usar y lo que esperamos es que se hagan más simulaciones. Algo muy importante, si ustedes hacen una simulación por favor anótenla porque de esa forma se puede completar el mapa que habíamos visto al comienzo. Este, este mapa si ustedes hacen una simulación, por favor, anótenlo en la página de Climate Interactive y figura en este mapa. Esto ayuda mucho para que Climate Interactive pueda crecer. Así que si no hay más preguntas, les agradezco un montón y cerramos este, aquí. Este, muchas gracias. Tienen mi correo electrónico y mi... mi teléfono y me pueden contactar las veces que quieran. Muchas gracias. Gracias Eduardo, muchas gracias a todos.